Así que suelto. Y, es y, tenemos es y también es de Venezuela. ¡Aplauso para él! Y tenemos a Tancorica. Su nombre es Yuri. Y también es de Venezuela. Gracias. Y tenemos estos controles. En el sonido por allá, Los diseño del sonido. Y gracias a Miriam. Y a ese programa de hoy, gracias por esa oportunidad. Aquí queda el próxima. Quiero, serlo, quiero ser dó, quiero ser dó, quiero ser dó, quiero ser se quiero ser quiero ser quiero quiero ser don ti, from this time.